De gente de la comunidad youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy le traemos un nuevo método para la tablet de novo que entregó el gobierno especialmente para pero en este caso gente está bloqueado por cuenta y lo que vamos a traerles es una solución rápida y fácil para ustedes con un nuevo método listo gente como sabemos cada tablet o celular se actualiza la seguridad la cual no podemos quitar la cuenta de Google, pero es un método que te podrá ayudar bastante. Primero, gente, hay que conectarse a Wi-Fi para hacer el proceso. Listo, vamos a conectarnos acá en, a nuestro red Wi-Fi para comenzar con el proceso. Porque si no, no nos va a funcionar, Una vez no estando conectado Wi-Fi, pues vamos a volver hacia el inicio rápidamente a dar hacia atrás y nos vamos a ubicar en esta opción gente que nos dice contrato de licencia acá vamos a presionar un momentico y te aparecerán arriba varias opciones la cual lo vamos a dar en compartir listo gente este método es muy importante y sirve para cualquier también teléfono Motorola que ustedes tengan cualquier parche de seguridad listo acá le damos a mensajes nuevos mensaje nuevo y acá nos va a pedir colocar un número. Rápidamente colocamos cualquier número, lo damos en enviar. Y en la parte de abajo te aparece para que escribas el mensaje. Acá donde vamos a escribirlo vamos a poner lo siguiente. youtube.com. Listo y lo enviamos. Una vez gente que lo, hagamos esto, lo que vamos a hacer es dar clic en la parte de la flechita de abajo y ahí nos carga un cuadradito de youtube vamos a abrir youtube entonces ahí se nos va a cargar el contorno de youtube gente obviamente vamos a ir a la parte derecha en la parte de arriba la personita y acá nos dice configuración vamos en configuración entonces acá vamos en la parte izquierda buscamos acerca de y seleccionamos política y privacidad de youtube o privacidad de google que es lo mismo listo aceptar y continuar Acá no vamos a acceder gente A Google Chrome Lo damos solamente en siguiente No gracias Para no poder acceder Listo Una vez que estamos acá Lo que vamos a hacer es buscar GCM Neo FRP La opción que tenemos acá gente Vamos a abrirlo esta opción A buscarlo perdón Y esperamos que se nos care Listo Acá nos va a cargar dos páginas Vamos a tomar la primera Para abrir lo que sería GCM Neo FRP Listo Ahí lo tenemos en este caso gente, nos va a cargar una infinidad de aplicaciones Pero lo que vamos a tener que utilizar solamente sería Remote y la Cut Maker Entonces vamos a descargarlo la Cut Maker Tanto con Remote Acá lo tenemos a Remote Descargamos este Remote Para eso vamos a sobre eclipse solo él Continuar y permitir En la parte de abajo te salió un aviso que este tipo lo vas a dar en aceptar y vas a esperar que descargue la aplicación, gente Si tú quieres ver el progreso de la descarga Vas a ir hasta la flechita y lo vas a ir en descargas Ahí está terminando de descargarse remote Volvemos hacia atrás Para descargar la Quick Maker Descargamos, gente Ahí se nos ha ido el wifi Bueno, hay que esperar que nos llegue Listo, solamente seleccionan, gente Por ejemplo, acá seleccionan Quick Maker Esperan un momentico que les aparezca el aviso para que ustedes lo puedan descargar ahí vamos a seleccionarlo nuevamente el internet está un poco lento es por eso gente que se nos está tardando un poco listo entonces lo vamos a dar en la cut Maker para empezar la descarga gente como ustedes pueden ver no se nos carga gente vamos a recargar la página de GCMNO nuevamente seleccionamos la cut Maker y ahí se nos pide descargar aceptamos y esto pesa 22 megas se va a descargar lo más rápido gente entonces una vez que hemos descargado esas dos opciones lo que vamos a hacer es dar en los tres puntillos en la parte de arriba y ir a descargas acá ya tenemos la Cut maker y el remote vamos a tomar el remote gente y le vamos a instalar acá le vamos a dar en configuración activamos fuente configurar en esta fuente Ver, activamos, listo, volvemos hacia atrás y lo damos en siguiente, instalar esperamos que se instale entonces el remote esperamos un momentico, eso no tarda mucho gente ya que esta aplicación es pues, algo de 20 megas por ahí listo, una vez que han instalado pues lo van a dar en finalizado y vamos a volver hacia atrás nuevamente al menú de GSM. Listo, acá no vamos a ir a la opción donde dice No dice sino que señala con drenaje Que es configuraciones En este caso hay que tomar nota No voy a confundir con esta opción que tengo acá Lo que vamos a tomar es la primera que tenemos acá en la esquina Tomamos con un clic Y nos va a llevar a configuraciones de tablet Listo gente, acá vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir a donde dice seguridad y ubicación Y acá donde dice app de administración Lo vamos a dar un clic y vamos a desactivar esta opción de encontrar mi dispositivo Desactivamos Ahora sí vamos a volver hacia atrás Hacia atrás Y nos vamos a ubicar nuevamente acá Para ir a la opción de aplicaciones y notificaciones Abrimos Nos va a llegar donde está PP y notificaciones Damos ver las 35 Y buscamos acá servicios de Google Play En este caso que está acá hacia el fondo Listo, acá lo tenemos Lo abrimos Y lo inhabilitamos esta opción si no, si no desactivas encontrar el dispositivo no te va a permitir inhabilitar gente, así es que tienen que hacerlo sí o sí. Listo, nos vamos hacia atrás, hacia atrás y acá nos vamos a ir a, nuevamente a la opción de cuentas. Acá le damos en agregar cuenta, Google. Esperamos un momentico ahí gente. Vamos a esperar un momentico entonces que se nos cargue el navegador para poner nuestra cuenta de Google. Es que por ahora gente Se nos sale que remota está fallando Solamente damos un clic al costado Y normal gente, eso no tiene que ver nada Listo, ya nos cargó Vamos a colocar nuestro correo Para así ingresar al navegador Esperamos entonces que Coloque nuestro correo y vamos a colocar nuestra contraseña. Y lo vamos a dar en siguiente. Listo que aceptamos. Y en este caso se nos inició sesión correctamente. Se nos ha iniciado sesión correctamente. No hay ningún tipo de problema. Se nos va a regresar a nuestras cuentas Y ahora sí vamos a volver nuevamente hacia atrás. Vamos a ir donde dice la opción seguridad de ubicación. APP de administración, vamos a ir. Y acá activamos administrador de dispositivo. Listo, vamos hacia atrás. Vamos nuevamente hacia atrás. Y APP sin notificaciones, hacemos clic. Damos en ver las 35 APPs. Acá en este caso, gente, vamos a dar en la parte de arriba nada más más rápido. Donde está la flechita. Y vamos a donde dice APPs inhabilitadas. Y vamos a habilitar servicios de Google Play que hemos deshabilitado. Listo. Volvemos hacia atrás. Hacia atrás. Y acá nada más en este punto está remote gente. No sé si lo notan. Lo vamos a desinstalar. Desinstalamos. Listo. Vamos a desinstalar. Se estilo correctamente. Vamos hacia atrás. Hacia atrás nuevamente. Nos ubicamos nuevamente en Google. Para ir a las tres rayitas. A los tres puntillos perdón. Y dar en descargas para instalar la Quick Maker. Listo, acá le vamos a dar en instalar Y esperamos gente que Se nos instale Lo vamos a abrir Y esperamos que cargue todo el menú Que tenemos acá gente Vamos a esperar entonces Listo, en la parte de arriba donde parpadea el buscador lo vamos a buscar la siguiente opción Que sería configuración Listo, buscamos Y como tú puedes ver se nos va a dar Varias opciones acá lo que vamos a hacer gente es agarrar la opción que tenemos, tenemos configuración de Android y configuración. Vamos a coger configuración de Android y vamos a dar clic en el en la segunda opción nada más y la vamos a dar en prueba. Listo, acá nos va a llevar nuevamente este letrero de contrato a licencia. Aceptamos, esperamos ahí un momentico gente que el, la tablet empiece a configurar. Listo, te va a llevar donde dice un momento. Acá le vamos a dar en no copiar. Esperamos nuevamente, gente. Ahí nos dice que la cuenta está agregada. Le damos en siguiente. Nos esperamos un momento más. Nos lleva a servicios de Google. Aceptamos. Acá le vamos a dar en omitir. No vamos a colocar ningún tipo de seguridad. Ahí nos va a llevar el asistente, gente. esperar nada más. Para aceptar todo Siguiente Más Acepto Acá le vamos a dar en cancelar No gracias Listo No gracias Esperamos los últimos retoques Omitir acá gente donde dice reconocimiento facial Identificación del Lenovo También le damos en omitir Aceptar y continuar Y siguiente Ahí le damos en listo y como tú puedes ver se nos da la opción gente que no hemos accedido. Entonces para esto lo que vamos a hacer es. Configurar teléfono. Le vamos a dar en esa opción esperamos un momentico gente. Ahí se nos va a regresar nuevamente hacia atrás. nuevamente hacia atrás vamos a ir acá a lo que sería seguridad de ubicación afp y administración y vamos a activar esta opción gente administrador de dispositivo lo vamos a activar entonces listo ahora sí vamos hacia atrás hacia atrás Hacia atrás, y acá vamos a salir de esta flechita, gente. Vamos a volver hacia atrás. Entonces, al inicio, ahí nos va a pedir a actualizar YouTube. Listo, vamos a comenzar acá. El configuración aceptamos no copiar. Siguiente. Aceptamos y acá le damos en omitir. Continuar. No gracias. Omitir. O omitir. Aceptar y continuar. Siguiente. Listo. Y eso sería todo gente. Entonces, si nos ha funcionado, lo como les repito, este es un método muy efectivo para que ustedes puedan quitar la cuenta de Google del equipo. Nos vemos en un próximo video.